Bienvenidos al Auditorio Mario Lacerna. Al ingresar al auditorio, ubique las salidas de emergencia señalizadas con luz verde. En caso de emergencia, conserve la calma y evacúe con precaución. Le solicitamos el favor de apagar sus teléfonos celulares y les informamos que está prohibido consumir alimentos y bebidas en el auditorio. Gracias. La Jurisdicción Especial para la Paz, la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad, la Convivencia y la No Repetición y la Unidad de Búsqueda de las Personas Dadas por Desaparecidas en el Contexto y en Razón del Conflicto Armado agradecen al Programa País de la Facultad de Derecho de la Universidad de Los Andes por el apoyo brindado para hacer este encuentro posible. Les recordamos que este conversatorio está siendo emitido en vivo por la página de Facebook de País y les invitamos a compartir sus mensajes con el hashtag Discapacidad y conflicto durante esta transmisión. También les invitamos a seguirnos en nuestras redes sociales: Comisión Verdad C, Búsqueda, Colombia, País -uniantes. Estamos trabajando para que nuestros canales de comunicación sean inclusivos y poder ofrecer un amplio acceso a la población con discapacidad. A continuación, les invitamos a ver tres videos institucionales de las entidades del Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición. La jurisdicción especial para la paz (JEP) es el componente de justicia del sistema integral de verdad, justicia, reparación y no repetición, creado por el acuerdo de paz entre el gobierno nacional y las FARC, avalado por la Corte Constitucional. La JEP investiga los crímenes más graves cometidos en cinco décadas de conflicto armado y aplica lo que se conoce como justicia transicional. Esto quiere decir que la JEP no solo impone sanciones sino que también contribuye a la verdad, la reparación de las víctimas y a garantizar que los crímenes no se repitan. De esa forma aporta a la paz y a la reconciliación. Se enfrenta en el 2019 a grandes retos y también a grandes oportunidades. La unidad eh, tiene un reto importante que tiene que ver con su labor humanitaria y es poder consolidar un relacionamiento con las víctimas y con los procesos organizativos a los que ellas se encuentran que vaya generando la credibilidad y la confianza que se requiere para poderles acompañar y asesorar en ese proceso de búsqueda. Nosotros estamos a cargo de coordinar y facilitar la articulación de las tres direcciones misionales eh, de la unidad, así como de coordinar y e dirigir todas eh, el despliegue territorial de la unidad en las distintas regiones del país. Para 2019 tenemos un reto enorme que es consolidar las sedes eh, territoriales donde ustedes puedan encontrarnos, eh, interlocutar con nosotros, acercarse, a dialogar para ser parte eh, y participar activamente en el proceso de búsqueda. Es eh, un reto para mí, para el equipo que es parte de la Dirección. Eh, definir y establecer de la mano con ustedes las formas de relacionamiento y participación en la que ustedes puedan eh, contarnos sus inquietudes, sus preguntas y nosotros aprender de ustedes el proceso de búsqueda que amorosamente han emprendido por sus seres queridos. Durante este año hemos tenido muy interesantes y provechosos diálogos con familiares en diferentes regiones del país en el que gracias a sus insumos hemos construido la estructura de la unidad de búsqueda y las formas de relación y de participación que nos comprometen a tener una relación, una comunicación permanente con ustedes en el proceso de búsqueda de sus seres queridos. La la función que tenemos nosotros es precisamente la de ir a terreno, a estudiar el terreno y hacer la recuperación de los cuerpos para luego llevarlos a laboratorio de identificación humana. En el 2018 hemos iniciado labores escribiendo documentos que se requieren para llevar a cabo estas labores y en el 2019 tenemos planeado la recuperación de cuerpos. para la búsqueda de personas dadas por desaparecidas. Nos encargamos de recibir, organizar, proteger y analizar esa información para construir los planes de búsqueda que nos permitirán ir al territorio a buscar a las personas dadas por desaparecidas. En el 2019 tenemos muchos retos. Terminar de conformar el equipo de investigación humanitaria, continuar recogiendo esa información de las instituciones estatales que ya han contribuido a la búsqueda de personas desaparecidas y poder analizar esa información para tener los primeros planes regionales de búsqueda y el primer plan nacional de búsqueda. Esperamos pues eh, que estos retos y estas oportunidades eh, puedan, podamos asumirlas conjuntamente y desarrollarlas de la manera más efectiva para cumplir la misión de esta institución dentro del sistema integral de libertad, justicia y reparación. del Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición y su relación con el enfoque de discapacidad, a continuación del cual habrá preguntas del público. Luego tendremos un café para el que tenemos 15 minutos. A continuación el segundo conversatorio, retos y oportunidades en la implementación del enfoque de discapacidad en el Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición, a continuación del cual habrá de nuevo preguntas del público. Las personas con escarapelas de país que se encuentran en el auditorio pasarán a recoger las preguntas escritas por el público y de las cuales se hará una selección de acuerdo a los temas de mayor inquietud en la audiencia. La cantidad de preguntas dependerá del tiempo disponible. Las personas que necesiten asistencia para hacer una pregunta pueden levantar la mano y alguien del personal de apoyo se acercará para acompañar el proceso. Asimismo, en, ca en caso de que tengan consultas sobre, sobre las eh, entidades del sistema o, sobre casos individuales, el apoyo logístico les podrá suministrar los datos de contacto de cada una de las entidades. A continuación damos inicio a este encuentro con las palabras de instalación a cargo de Juliana Bustamante, directora del Programa de Acción por la Igualdad y la Inclusión Social, País. Bienvenida. Buenos días, les doy la bienvenida a la Universidad de Los Andes y agradezco a quienes hoy nos acompañan en este evento. Para el programa de acción por la igualdad y la inclusión social país es un verdadero honor y privilegio servir de foro para abrir el urgente y necesario diálogo en torno al enfoque diferencial de discapacidad en los trabajos de las entidades del sistema integral de verdad, justicia, reparación y no repetición. A pesar de las amenazas que enfrenta hoy el trabajo de las entidades creadas por el Acuerdo de Paz en materia de justicia transicional, la, la coyuntura actual es una oportunidad histórica que debemos reconocer y abrazar para sacar el mejor provecho de ella. La relevancia que tendrá para las nuevas generaciones el resultado del trabajo del sistema nos obliga a hacer todos los esfuerzos que sean necesarios para que sea un proceso incluyente, abierto y de cara al país. Esto implica incorporar los enfoques diferenciales de manera transversal a todas las gestiones que adelante cada una de estas entidades. Además, representa el momento en el que podremos revisar los asuntos más difíciles y menos reconocidos de nuestro relato del conflicto armado en relación con las poblaciones históricamente marginadas y más vulneradas en sus derechos. El nuevo acuerdo final presta especial atención a los derechos fundamentales de las mujeres y de los grupos sociales vulnerables, como los pueblos indígenas, las niñas, niños y adolescentes, las comunidades afrodescendientes y otros grupos étnicamente diferenciados, a los derechos fundamentales de los campesinos y campesinas y a los derechos esenciales de las personas con discapacidad y de los desplazados por razones del conflicto y a los derechos fundamentales de las personas adultas mayores y de la población en él. Los derechos de las personas con discapacidad se encuentran reconocidos internacionalmente por la Convención que se adoptó en el seno de las Naciones Unidas en 2009 y de la que somos parte desde el 2011. Paralelo a ello, en Colombia, a raíz de la decisión de la Corte Constitucional en 2004, que declaró el Estado de cosas Inconstitucional de la Problemática del Desplazamiento, el tema de la discapacidad emergió como uno de los mayores desafíos del Estado frente a las víctimas del conflicto. Sin embargo, como podremos conversar hoy, aún persisten muchas barreras para que esa doble condición de persona con discapacidad y víctimas del conflicto sea plenamente comprendida y asumida por todos los actores que participan en este proceso. De otra parte, existen asuntos abordados desde la óptica del conflicto que todavía no han sido profundizados en clave de discapacidad. Además de la mirada desde el daño producido por artefactos explosivos y las formas de hacer la guerra, aún es necesario reflexionar sobre otro tipo de circunstancias y sobre las otras Múltiples relaciones con la discapacidad que se han presentado en nuestro conflicto y que siguen estando muy invisibilizadas. Me refiero, por ejemplo, a los casos en los que la discapacidad intelectual fue evidentemente abusada y dio lugar a la victimización de personas que aparecieron como cargas en combate, al impacto psicosocial que la guerra produjo entre combatientes, población civil y sus familias, o a la discapacidad que se generó con ocasión de las circunstancias de la guerra cuando, por ejemplo, la falta de acceso a servicios de salud produjo o profundizó la discapacidad de quienes se encontraban en zonas de conflicto. Estos y muchos otros temas necesitan ser considerados si queremos que esta transición produzca un impacto que genere nuevas dinámicas sociales, mejores políticas públicas, mayor cohesión social y mayor solidaridad social. Colombia es un país que se caracteriza porque la mayoría de sus víctimas del conflicto tienen varias vulnerabilidades que coexisten y se cruzan, haciendo muy compleja la comprensión de su experiencia y la acción del Estado para reconocerlas y considerarlas en toda su extensión. La meta de la reconciliación nacional requiere comprender y actuar frente a los retos que la interseccionalidad que surge de la realidad de nuestro país nos presenta. Hoy nos convoca el interés de comenzar estas conversaciones y de crear un espacio de reconocimiento e invitación a la población con discapacidad para que sea parte del proceso de justicia transicional que Colombia vive en la actualidad. El tiempo reducido que tienen las entidades del sistema integral para cumplir con su mandato hace que esta sea una tarea inaplazable. Como ciudadanía tenemos la responsabilidad de volcarnos a apoyar la labor de las entidades del sistema y de conectarnos con el momento histórico en que nos encontramos. La Universidad de los Andes y Países en particular seguirá irá contribuyendo y aportando desde la Academia con su trabajo para apoyar al sistema bajo la profunda convicción de que nuestra gestión por los derechos de las personas con discapacidad debe incluir de manera contundente un esfuerzo porque sus voces sean escuchadas e incorporadas en el proceso de construcción de la paz en Colombia. De nuevo les doy la bienvenida y les invito a sacar el mayor provecho de este encuentro que esperamos sea solo el primero de muchos otros. La Universidad de los Andes es su casa. Muchas gracias. inicio a nuestro primer panel nominado el mandato del sistema integral de verdad, justicia, reparación y no repetición y su relación con el enfoque de discapacidad, para lo cual invitamos a la doctora Luz Marina Monzón Cifuentes, directora de la unidad de búsqueda de personas dadas por desaparecidas, el comisionado Carlos Bernstein de la comisión de esclarecimiento de la verdad y a Roberto Vidal, magistrado de la sección de reconocimiento de la jurisdicción especial para la paz. Natalia Cabo, profesora de la Facultad de Derecho de la Universidad de Los Andes y fundadora del programa País, será la encargada de moderar esta conversación. Bienvenidas y bienvenidos. Bueno, eh, buenos días a todos y todas. Para mí es un honor moderar este primer panel. Eh, lo que voy a hacer es eh, contar un poco de los perfiles de nuestros invitados y eh, luego me voy a robar dos minutos de su tiempo para contar una anécdota que se relaciona eh, con país y a ambientar nuestra conversación eh, frente a las primeras eh, preguntas. Pues definitivamente tenemos un panel de lujo. Nuestra primera invitada es la doctora Luz Marina Monzón Cifuentes, que es la actual eh, directora general de la Unidad de Búsquedas de Personas Dadas por Desaparecidas, la doctora Monzón es abogada y especialista en derechos humanos y ciencias penales y criminológicas, se ha desempeñado como defensora pública, apoderada de víctimas en el litigio de graves violaciones de derechos humanos, investigadora del Centro Nacional de Memoria Histórica y docente universitario participó como delegada de la Sociedad Civil ante la Comisión de Búsqueda de Personas Desaparecidas y contribuyó a la construcción de la ley por la cual se creó el mecanismo de búsqueda urgente del Plan Nacional. Bienvenida. Eh, eh, el doctor Carlos Ma eh, Martín Bernstein, comisionado de la Comisión de la Verdad, médico y doctor en psicología, es un veterano investigador de las violaciones de derechos humanos en América Latina y otras regiones del mundo, así como un referente en la atención psicosocial de víctimas. Además de perito para la evaluación médica y psicosocial en varias ocasiones ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, ha trabajado como asesor de víctimas sobre en diversos casos de la Corte Penal Internacional, e entre ellas fue coordinador del informe Guatemala Nunca Más eh, eh, y ha sido asesor de las comisiones de verdad de Perú, Paraguay y Ecuador. Y el doctor, finalmente el doctor Roberto Vidal López, es actual magistrado de la jurisdicción especial para la paz y presidente de la sección de reconocimiento de verdad, de responsabilidad y de determinación de los hechos y conductas. El doctor Vidal es abogado historiador de la Pontificia Universidad Javeriana de Bogotá, doctor en Derecho de la Universidad Externado de Colombia y con anterioridad se desempeñó como profesor de la Universidad Javeriana, director del Instituto Pensar de dicha institución consultores en de diversas entidades, entre ellas la Fundación eh, Ideas para la Paz y Abogado Defensor del Pueblo. Entonces, mejor dicho, eh, más autorizado no se puede. Yo quiero empezar eh, contando una anécdota personal que tiene que ver con País, eh, que es uno de los organizadores de este evento. En el año 2006, cuando País eh, inició sus funciones, su primera actividad eh, fue casi que por accidente, fue una gran investigación que hicimos junto con el Consejo Noruego para Refugiados sobre desplazamiento y discapacidad. De hecho, fue accidental, básicamente, una persona con discapacidad en el Consejo Noruego dijo a propósito del seguimiento de la Corte Constitucional, ¿por qué no hablamos de discapacidad? Muy accidentalmente, fue como, y pedimos una audiencia y cuando empezamos a preparar la audiencia nos dimos cuenta que el tema del enfoque diferencial en discapacidad dentro del conflicto armado no solo era ausente en Colombia, sino era ausente en el mundo entero. Eh, obviamente había algunas discusiones en relación con minas, pero en realidad la interseccionalidad eh, eh, con discapacidad era realmente ausente y lo que hicimos fue hacer entrevistas con personas desplazadas con discapacidad para tratar de entender cómo básicamente el conflicto afecta a la discapacidad y la discapacidad también eh, eh, se profundiza en razón del conflicto armado y eso dio lugar al auto 06, que por cosas de la vida terminé trabajando en la Corte y escribiendo dicho auto. Entonces, para mí hoy es un placer realmente, 10 años después, eh, no solo en el próximo panel conocer lo, los avances que se ha hecho al respecto del enfoque diferencial, sino realmente la apuesta que ustedes tienen para profundizar los, eh, los enfoques diferenciales y, en, en particular, el enfoque diferencial en discapacidad con un mensaje muy profundo. Y es que hoy en día yo creo que todavía en el mundo entero se conoce muy poco de los enfoques diferenciales y la oportunidad que tiene el sistema de contribuir a entender esta condición de interseccionalidad es realmente importante. Entonces, como quiero empezar con una pregunta general, ya vimos no el video, pero me gustaría, de todas maneras, que ustedes, eh, en lo posible, detallaran algo más sobre la misión que tiene cada una de sus entidades eh, y cómo eh, eh, piensan o se ha pensado materializar los enfoques diferenciales dentro de su misión con particular énfasis en el enfoque en, en discapacidad. Entonces, si quieren la doctora, voy a empezar. Buenos días a todas y todos. Eh, agradezco muchísimo a la universidad la iniciativa de este, de este encuentro y sobre todo valoro el que la universidad con este encuentro se involucre en la construcción de paz que nos corresponde a todas y todos y entiendo este encuentro como una contribución a ello. Así que me alegra y me honra muchísimo poder estar acá para compartir algunas reflexiones. Eh, la búsqueda de las personas desaparecidas eh, es algo que no es demasiado conocido o se tiene una imagen única de lo que es la búsqueda, que es la exhumación. Así siempre cuando hablamos de búsqueda de desaparecidos, la imagen que viene a nuestra cabeza es la exhumación. Pero las mamás, las hermanas, los papás, los hijos, las hijas, esperan siempre encontrar que esa persona de la cual perdieron su rastro no llegue como un cadáver sino que llegue como esa persona que se fue. Entonces no corresponde a la imagen que tienen los familiares cuando están buscando. Entonces eh, la búsqueda de los desaparecidos y la búsqueda de las personas dadas por desaparecidas en el contexto del conflicto armado es una apuesta, yo diría, muy importante del acuerdo de paz, muy importante, muy reivindicativa de una lucha que por años las víctimas de desaparición han tenido que llevar y construir a solas, a solas del Estado, respecto del Estado. Y a veces muchas veces de la sociedad también, que no ve como no se ven los desaparecidos. Entonces, esta unidad tiene esa tarea, tiene la tarea de buscar, ayudar, apoyar, asesorar y fortalecer a las familias en la búsqueda de sus seres queridos. Esa es la tarea de la unidad de búsqueda dentro de la justicia transicional que representa el sistema integral de verdad, justicia, reparación y no repetición. En ese sentido eh, es muy importante comprender qué es, esto, qué es esto, qué es la búsqueda de los desaparecidos, por qué es importante para nosotros, para la sociedad en general, que se encuentren encuentre los desaparecidos, que se sepa quiénes son los desaparecidos, cuántos son los desaparecidos y cómo fueron desaparecidas estas personas y por qué miles, miles de familias hoy viven en la incertidumbre y el dolor por no saber qué pasó y dónde están sus seres queridos. Creo que es importante sensibilizarnos y entender que esta es una necesidad de, un, de urgente atención que es dar respuestas a los desaparecidos. Eh, en ese sentido, para tocar con el tema de, del enfoque diferencial y la búsqueda, la, les voy a simplemente a compartir lo siguiente. La búsqueda de los desaparecidos es eh, algo tan difícil porque es tan doloroso que muchas veces la tarea de la búsqueda que se emprende dentro de las familias se emprende también dentro de las familias solas. Me explico. Dentro de una familia, cuando desaparecen a un ser querido, hay una persona o dos que deciden no desistir de buscar y preguntar por ellos, pero el resto de la familia empieza a tratar de enfrentar ese dolor abriéndose de otro camino, de asumir que tal vez no va a volver y, el, y decir y decirse que hay que dejar así y que hay que seguir, sobre todo en un contexto de conflicto armado donde la amenaza, y el, eh, sí, la amenaza es algo real. Entonces, esto empieza a generar un conflicto dentro de las familias que en muchas de las ocasiones lleva a ruptura familiares. Porque empiezan las quejas de usted prefiere al que no está y a mí me abandono, por ejemplo, los hijos. Y el esposo va a decir, usted ¿por qué sigue yendo a esas reuniones? ¿Por qué sigue buscando si ya si está muerto, pues ya está muerto? pero la mamá dice, no, está muerto hasta que yo no lo vea. Yo, no, yo les, me detengo en esto porque es que esto no se conoce, porque esto no se comprende Y en ese sentido hay otro elemento dentro de las familias, y es que es tanto, tanto el dolor, que dentro de las familias no se habla, porque cuando se habla de esto, se llora. Y cuando se, entonces hay familiares, hermanos, eh, hijos que dicen yo mejor no hablo de eso porque mi mamá se pone triste entonces les cuento todo esto para decir que cuando hay discapacidad dentro de la familia menos se involucra a las personas con discapacidad porque se asume que no sabe, que no entiende y que tal vez es mejor que no sepa lo que está pasando entonces, el reto de la unidad, lo hemos pensado, la unidad está trabajando en, con el apoyo de, la, de Países Bajos en la, en la, en la implementación de cuáles van a ser esos lineamientos de la inclusión de ese enfoque para garantizar la participación de los familiares en la búsqueda. ¿Por qué? Porque el centro de lo humanitario que es la unidad está cifrado en la participación de los familiares. La búsqueda no es de la Unión, la búsqueda es con los familiares, apoyada, asesorada por la Unión. Es una obligación del Estado, por supuesto que es una obligación del Estado, pero los familiares necesitan ser parte de ese proceso. Luego, el enfoque diferencial y la inclusión. De, la, de todos los miembros de la familia para que puedan darle sentido a ese proceso de búsqueda y ese proceso de búsqueda les ayude a aclarar qué ocurrió y determinar dónde están sus familiares es algo fundamental así que el tema de la, de la discapacidad y la inclusión para poder escuchar esa voz de las personas que son que, que hacen parte de ese núcleo familiar en ese proceso de búsqueda creo que es algo fundamental y la todos Muchas gracias. Bueno, buenos días a todas y a todos. Digo, compartiendo un poco las unas reflexiones de Luz Marina sobre digamos, la accesibilidad, la participación eh, y bueno, cómo tenemos un enfoque diferencial en el contexto de una institución nueva como es la Comisión de la Verdad, voy a tratar de centrarme en algunos aspectos más del mandato y cómo estos tocan aspectos que tienen que ver con con la discapacidad. ¿no? Como saben, la Comisión de la Verdad es una comisión con un periodo de duración de tres años, construida en el marco de ese eh, proceso de paz y tiene cuatro grandes objetivos. ¿no? Y los cuatro grandes objetivos a los que apunta el mandato de la comisión tienen, tienen que tener un enfoque sobre la discapacidad. ¿no? Eh, Ponerlo primero porque hay un primer objetivo que es el establecimiento de las violaciones de derechos humanos, del derecho internacional humanitario. Y eh, bueno, muchas de estas violaciones han producido discapacidad en las víctimas, ¿no? ya, ya sea por, por, por causa de atentados o uno de los problemas pues, más invisibilizados que son las víctimas de minas y otros artefactos eh, sin explotar, y que incluso no han tenido muchas veces una, la consideración de una violación del derecho internacional humanitario, eh, sino se han considerado más como accidentes o ¿no? eh, explosivos. ¿eh? Y creo que hay, no solamente respecto a los hechos, la Comisión no va a poder establecer todos los hechos de todas las violaciones de derechos humanos, pero sí tiene que establecer cuáles han sido los patrones de victimización. ¿no? Y esos patrones de victimización tienen que ayudar a explicar el porqué y el cómo se han dado lugar a esas violaciones de derechos humanos. Y eso forma parte, digamos, de, del mandato de la Comisión y tiene que tener puesto un foco también en las violaciones de derechos humanos que han generado discapacidad o en las condiciones de discapacidad de la gente que han profundizado los impactos de las violaciones de derechos humanos. ¿no? Eh, también poniendo el foco en algo que es clave es como la invisibilización, porque uno a veces en un contexto de guerra eh, uno ve las estadísticas ¿no? y ve las estadísticas de, de muerte ¿no? o ve las estadísticas de los desaparecidos, pero no ve las estadísticas de la discapacidad no ve las consecuencias. ¿no? Si uno ve una víctima de mina que ha sobrevivido y que se un, ha tenido una amputación de una pierna o, ha tenido, o se ha quedado ciego como consecuencia de ello eh, y estamos hablando de armas que están producidas para producir una carga en el enemigo considerado, ¿no? ya sea el soldado, ya sea el guerrillero, ya sea la población civil afectada por eso, hay toda una carga de discapacidad, toda una carga de enfermedad, toda una carga de sobrecarga social, afectiva, económica, que va a venir después, que no entran en las estadísticas, no entran en la consideración del impacto en general. ¿no? Y tenemos que poner el foco entonces en estas dimensiones que ayuden a visibilizar esos impactos y a no considerar, digamos, las violaciones de derechos humanos como una especie de epidemiología del sufrimiento en que contamos los números, ¿no? sino que tenemos que profundizar en la experiencia de las víctimas ¿no? y no solamente de las víctimas, en este caso también de las de la carga familiar, de las consecuencias que eso tiene en su contexto social y político. Y claro, no es lo mismo una víctima que viva en un medio que tiene medios económicos, tiene eh, apoyo familiar, una familia estructurada o tiene eh, posibilidades de integración social. que Estemos hablando de víctimas que viven en contextos rurales, en los cuales no va a tener acceso a los tratamientos, en las cuales las condiciones para poder en muchos casos mantener una prótesis pues son mucho más complicadas que en otro tipo de contextos ¿no? y, y todo eso es importante visibilizarlo. ¿no? Cuando hablamos de esta interseccionalidad perdón, no estamos hablando solamente de cómo tener en cuenta diferentes enfoques específicos cuando analizamos las problemáticas, también estamos hablando de las diferentes condiciones de vulnerabilidad que tiene la gente ¿no? y eso pasa por su condición social, eh, por el, el contexto en el que está viviendo, trabajando por la concentración de los impactos de discapacidad en ciertas comunidades. ¿no? puede ver las consecuencias en ciertos colectivos o en ciertas comunidades que han sido muy golpeadas por ese tipo de hechos. Y, bueno, toda esa carga de discapacidad creo que tiene que ser reconocida, tiene que ser analizada y reconocida. Porque cuando se apagan los focos informativos ¿no? del atentado, de la explosión, del bombardeo o lo que fuera, los problemas no dejan de existir. ¿No? Y las consecuencias de lo que hablamos de la discapacidad son consecuencias a muy largo plazo. ¿no? Y entonces uno tiene que ver también cuáles son las políticas que tienen que ver con esa atención a las víctimas. La Comisión no tiene un mandato para eso. La Comisión tiene un mandato para establecer la verdad, tiene un mandato para eh, visibilizar los impactos, también en los excombatientes, ¿no? eh, también en la población civil. ¿Cómo visibilizamos estos impactos? Eso es parte de lo que nosotros tenemos que hacer y tenemos que tener un enfoque centrado en la discapacidad para algunas de estas cuestiones que les estoy eh, señalando. También la Comisión tiene un mandato de reconocimiento. De un reconocimiento toda Comisión de la Verdad es, si uno mira la experiencia comparada en otros países del mundo, es un marco social de reconocimiento para las experiencias individuales y colectivas. En una guerra se miente mucho, se acusa mucho a las víctimas, se invisibiliza, se estigmatiza. Eh, no se considera la dignidad de la gente y la Comisión tiene que abrir un espacio para hacer esos procesos de reconocimiento y vamos a hacer encuentros en diferentes lugares y territorios a los que les queremos llamar encuentros por la verdad, porque esta no es una verdad solamente de la víctima consigo misma o con su familia también tiene una dimensión social y política y tiene que haber un reconocimiento social a las víctimas y la Comisión pues está empeñada en desarrollar acciones, actividades también de las que esta discapacidad se vea y se reconozca. Hay también otras condiciones del, del, del trabajo de la Comisión que tienen que ver con el, la convivencia. Bueno, ¿Cuáles son las condiciones de la convivencia que se, que se plantean en territorios en los cuales hay muchas víctimas afectadas por la discapacidad? ¿O cuáles son las posibilidades de convivencia para las víctimas que han quedado afectadas por el conflicto armado y que están en, en mucho peores condiciones para el acceso a la educación, o para el acceso laboral, o la, para el acceso a la salud? Esas condiciones forman parte de las bases para la reconstrucción de la convivencia. La comisión no tiene una, un mandato para orientar las políticas públicas sobre eso, pero sí tendrá que analizar cuáles son las bases de la convivencia para que este enfoque esté incluido en la perspectiva de esa reconstrucción del tejido social. ¿no? Y por último hay un punto de la comisión que todas las comisiones, se han, por muchas comisiones han tenido incluso en su nombre una orientación hacia la reconciliación. ¿no? Sabemos que esa reconciliación tiene diferentes eh, sentidos para diferentes víctimas a veces o, o personas involucradas en el conflicto y para colectivos sociales. Y también esta comisión tiene un enfoque hacia la no repetición. ¿sabes? Sabemos que vivimos en una situación de un posconflicto que todavía no es posconflicto ¿no? en el contexto eh, colombiano, Hacer de que le apuntemos a las condiciones de la no repetición. Y hay cuestiones aquí, obviamente, en temas fundamentales como el desminado, la protección o la desmilitarización, pero también las políticas de inclusión, la las, las políticas que tienen que centrar en la discapacidad para evitar la repetición de las violaciones de derechos humanos o las condiciones de exclusión. Que la Comisión tendrá que analizar todo esto, tendrá que escuchar a las víctimas para ver cómo hacemos un análisis que nos permita también hacer propuestas. Una Comisión no solamente determina lo que pasó ¿no? o desgraciadamente todavía lo que sigue pasando en el país, también hay que hacer propuestas para la reconstrucción de ese tejido social ¿no? y en esa perspectiva eh, pues la comisión tendrá que escuchar ¿no? y quiere escuchar a muchas víctimas que nos permitan también partir de lo que la gente piensa de lo que la gente ha vivido, de las consecuencias que todo eso ha tenido, porque esas agendas no se pueden hacer desde fuera, no se pueden hacer desde Bogotá, desde un sillón eh, pensando en los criterios, incluso internacionales, tiene que hacerse en un diálogo con las víctimas para que todo eso sintonice también con las dificultades y con los procesos de eh, reparación o reconstrucción del tejido social en que las víctimas o para las demandas en las que las víctimas están involucradas desde hace muchos años en este país. Bien. Eh, buenos días. Primero quisiera agradecer a la Universidad, me siento absolutamente feliz de estar aquí. Eh, es mi, mi ambiente conocido. <risa> eh, bien, la, JEP, la la Justicia Especial para la Paz, <coughs> perdón, le pone a este sistema que mis compañeros han estado describiendo eh, un componente que es el de la Administración de Justicia. Compartimos los mismos objetivos. Las tres entidades son entidades que buscan la reconciliación, que buscan la transición. El, el cambio del país hacia una situación de paz con unas condiciones que no la garantizan y cada uno tiene herramientas diferentes. Les reitero, en el caso de la Jurisdicción Especial para la Paz, lo que, la idea que está en el centro de ello es que para, para lograr la reconciliación nosotros necesitamos primero esclarecer los hechos más graves eh, mientras la Comisión de la Verdad tiene un compás abierto hacia los patrones, nosotros nos concentramos en los hechos más graves que son los crímenes de lesa humanidad, las más graves violaciones de derechos humanos y del derecho internacional humanitario, ¿sí? y que eh, estableciendo cómo ocurrieron esos hechos, determinando esos hechos, nosotros tenemos una, un aparato de investigación grande, tenemos una fiscalía propia que hace investigaciones, tenemos una sala que se dedica a hacer las investigaciones, una vez las hacemos, establecemos quiénes fueron los responsables y los responsables son personas individuales, no es la responsabilidad institucional de un grupo, del Estado, de una parte de la sociedad, sino responsabilidades individuales con nombres propios. Establecemos esas responsabilidades y solicitamos a esos responsables que eh, cuenten la verdad y que reconozcan esa responsabilidad. Si esas personas lo hacen, eh, pueden obtener una, unos beneficios importantes. Tal vez es más importante es que las sanciones que nosotros imponemos a estos responsables, cuando ellos admiten la verdad y su responsabilidad, son sanciones que no son específicamente la cárcel, sino sanciones que implican restricciones de su libertad y la necesidad de que hagan labores que sean reparatorias de las víctimas eh, y, pero que les permitan a ellos eh, no estar confinados en una cárcel, que eso es un beneficio gigantesco. Esa es la herramienta que nosotros tenemos. ¿Cómo funcionan tres cuestiones que son especiales de la JEP, que quisiera señalar y que tienen que ver con el, con el tema que nos convoca de la discapacidad? El, lo primero, les decía, los casos de la JEP. Los casos de la JEP no son los mismos de la justicia ordinaria. No es que cada vez que se cometa un delito, la JEP conozca un delito relacionado con el conflicto, la JEP lo debió conocer. No, nosotros tenemos unas herramientas que es que, les decía al principio, nos permite concentrarnos en los más graves crímenes. ¿sí? Eh, y esa gravedad tiene que ver por la profundidad del daño, por la cantidad de gente afectada, por los valores sociales que fueron que fueron trastornados por esos más graves crímenes, y, esos, y esos, esa gravedad es una cuestión que nosotros construimos con la participación de las víctimas, es decir, entre la sociedad y la JEP se establece un diálogo en el que establecemos cuáles de todos los millones de delitos que fueron cometidos en el conflicto, fueron los que consideramos más graves y de los que nos tenemos que ocupar. Entonces, mi primera invitación es que a la comunidad eh, de personas en situación de discapacidad es que eh, entren en Comunicación de la GEP para que construyamos esos casos. Entre otros, la pregunta que sale aquí, la primera es ¿en dónde vamos a investigar, establecer la responsabilidad y visibilizar eh, la discapacidad como una de las consecuencias más graves del conflicto armado. Eh, para la sociedad civil pero también para aquellos que estuvieron participando como combatientes ya fuera del lado eh, del Estado o ya fuera del lado de los grupos insurgentes eh, entonces esa visibilidad la idea de que podamos en este momento construir casos sobre discapacidad es un horizonte sumamente importante y en el que habrá mucho que hablar lo segundo es el tema de la participación la jurisdicción es especial porque permite y promueve la participación de las víctimas en todas las instancias del proceso. Las víctimas, además la GEP, para la, aquellas víctimas que no tienen capacidad de tener representantes judiciales, se los podemos proveer y invitamos a las organizaciones de personas en situación de discapacidad para participar en los procesos. Eso significa que pueden aportar pruebas, pueden conocer los, las, las pruebas que hay allí, pueden controvertirlas, pueden presentar alegatos, ¿sí? pueden eh, entrar en el debate del proceso y eso es sumamente importante porque hemos descubierto también que el proceso es parte de la reparación en la medida en que nos podamos vincular a la reconstrucción de los hechos y de las responsabilidades. Y finalmente termino con una tercera invitación, la tercera herramienta a la que quisiera llamar la atención es las sanciones de las que ya hablé también Nuestras sanciones son sanciones para la reconciliación del tema. Sanciones entonces que no están solo enfocadas como en la justicia ordinaria, en el castigo, que es básicamente por producirle al delincuente un daño a consecuencia del daño que produjo. Aquí lo que estamos viendo es cómo construimos entre víctimas, entre quienes fueron victimarios y comparecen ante la gente, y la gente. La idea de sanciones que puedan ser reparatorias, reparatorias de las víctimas, pero también que permitan a quienes fueron victimarios reintegrarse a la sociedad. Y allí hay un componente eh, muy importante que puede visibilizarse respecto a las situaciones de discapacidad, que nos permitiría involucrar esos enfoques, esas poblaciones, dentro del diseño de las sanciones que van a estar aplicándose. Hacia el fiscal. Entonces, con esos horizontes, pues creo que.. Ya eso, yo tengo... bueno. eh, pues ustedes tocaron tres de los Buenísimo. Bueno. Eh, ustedes tocaron tres de los puntos que nosotros queríamos hacer énfasis cuando estábamos pensando en este panel. Eh, obviamente el primero, el de visibilizar la situación de la población con discapacidad y entender que es una población realmente diversa y que en realidad sus impactos, sus afectaciones dentro del conflicto pues son muy, múltiples y diversos, eh, entre ellos por ejemplo para muchas personas en perder sus redes, que han construido durante mucho tiempo y que cuestan un poco más que para otras personas eh, y otras eh, eh, discapacidades que son visibles pero muchas otras que son invisibles. Eh, pero también tocaron el tema de los retos, de los retos de materializar el enfoque diferencial, o los enfoques diferenciales y Roberto al final habló de la participación. Yo quiero que cojamos esos dos, sobre todo estos, eh, los últimos dos, el de los retos para su entidad, pero eh, lo atemos incluso con la experiencia que ustedes ya han tenido en otros procesos. Eh, si es posible que ustedes puedan eh, ejemplificar un poco de cómo se han dado esos retos o incluso cómo se han superado algunos de esos eh, retos de enfoques diferenciales en este tipo de procesos eh, y una segunda pregunta eh, tendría que ver entonces cómo podrían realmente las, eh, las personas con discapacidad que de hecho eh, pues el lema de las personas con discapacidad es todo sobre nosotros con nosotros eh, ¿Cómo podrían realmente colaborar y ayudar en, eh, en sus respectivas entidades para materializar un buen enfoque de discapacidad? Uh -huh. O incluso pueden ser aprendizajes eh, eh, relacionados con otras materias que puedan servir para ellos. Bueno, yo… Quisiera, para, poder, para responder a la pregunta, quisiera como... Un, yo creo que es una, una, una forma de abordar, desde mi punto de vista, de la mejor manera la, la que, la, los enfoques. Los enfoques que se, que se plantean como, como mecanismos a través de los cuales to, tratamos de superar la desigualdad. Esa es la razón del enfoque y de visibilizar la necesidad particular que se tenga en relación con personas en ciertas condiciones o en cierta situación. Yo creo que es importante hacer como conciencia de lo que está detrás de esa situación en términos de la, del goce y del ejercicio de los derechos. Porque creo que a veces nos preocupamos muchísimo por hablar del enfoque pero no necesariamente reflexionamos de qué hay detrás de eso y entonces decimos ya tenemos el protocolo del enfoque tal, pero luego cuando haces la, eh, la, el ejercicio práctico te sorprendes haciendo cosas que son contrarias a lo que debería ser el propósito de esa herramienta que es el protocolo. Entonces yo lo que quisiera es retomar algunas de las cosas que han dicho mis colegas y plantear lo siguiente. Yo creo que es importante primero asumir que este, estos mecanismos de justicia transicional y la apuesta por una justicia transicional en este proceso de paz es tiene un horizonte como de, voy a tomar la palabra de Roberto tiene un horizonte y el horizonte es la transformación la transformación esa es la justicia transicional yo no puedo creer que soy un mecanismo de transición para hacer lo mismo y mantener lo mismo. Tengo que plantearme cómo voy hacia dónde quiero ir para transformar qué, qué es lo que necesito transformar. Y en ese sentido, yo creo que la lógica del conflicto armado, que es una lógica que ha estado caracterizada y basada, me parece, en la discriminación. De todo orden en la exclusión, la marginalidad, la vulneración y la vulnerabilidad. En general, creo que ha instalado en todos nosotros, en toda la sociedad, creo que no tenemos suficiente conciencia de eso, de patrones de relacionamiento basados en esa misma discriminación. Entonces hay personas que no valen, hay personas que no vale la pena atender, no tienen por qué estar, no tenemos por qué incluirlas. Etcétera. No necesitan tener una discapacidad. Simplemente son los patrones de relacionamiento que nos ha impuesto esta lógica. Esos patrones de relacionamiento, ustedes lo decían en algún momento, también están inscritos en, un, en una dinámica de sospecha. De sospecha y de usted es bueno o es malo, usted está conmigo o está contra mí. Y entonces, en ese sentido, todo lo diferente es absolutamente sospechoso y no vale la pena atender. Yo creo que en esa lógica que en general, me parece, ha caracterizado esta, esta, esto que nos ha impuesto un conflicto, eh, creo que está basado en el no reconocimiento de esa diferencia, porque la consideramos, no es que no la veamos, sinceramente creo que a veces sí la vemos, pero que deliberadamente no la incluimos, porque no vale la pena. Yo creo que hay de las dos cosas, yo creo que hay que tomar en cuenta esas dos, esas dos dimensiones. Sí, hay muchas que no se ven, pero hay otras que justamente por verlas, las apartamos, porque no, no están dentro del estándar de lo que creemos que vale la pena. En ese sentido, a mí me parece que esta transformación que plantea la necesidad de incluir los enfoques diferenciales para responder a la búsqueda de los desaparecidos, a la verdad y a la justicia en este país, yo creo que debería tomar, tomar, deberíamos tomárnosla como una oportunidad de transformación. ¿Para qué? Para poder tener otras miradas, otras perspectivas, otras explicaciones de lo que nosotros creemos que son las cosas, de las explicaciones que nos podemos construir porque somos académicos, porque nosotros conocemos, porque somos defensores de derecho humano, etcétera, etcétera, etcétera. De abrir la mente a la riqueza de una perspectiva distinta porque se tiene una vivencia distinta, es una gran oportunidad para transformar. Inclusión, sí. No discriminación, sí, pero sobre todo, enriquecernos con esa mirada. No es hacer un favor, es darnos la oportunidad de poder abrir nuestra mente a que este mundo no es en blanco y negro, a que este mundo es mucho más diverso y que la diversidad nos enriquece. ¿Cuál es, cuál es la, la, el reto para la unidad y la búsqueda de los desaparecidos en esa apertura de inclusión, el poder comprender esas necesidades particulares de la búsqueda desde la diversidad que implica la discapacidad. Yo, yo creo que cuando uno trabaja con personas que están buscando a sus seres queridos, hay una gran dificultad eh, a veces para muchas familias de hablar de su ser querido pero de, de, de, de recordar y como asumir eh, todo el dolor. Porque si hay dolor en la búsqueda de, si de los desaparecidos, el dolor es grandísimo. Y es permanente, es permanente. No es algo que es que ya pasaron 20 años y yo ya estoy tranquilo. No, no soy tranquilo, sigo con el mismo dolor. Entonces, como el, como el dolor es tan grande, el tema es que... Es difícil hablarlo con esta persona que de pronto tiene sus eh, posibilidades de comunicación fácil, que escucha y que puede movilizarse, eso es difícil. Pero el reto de la unidad, ¿cuál es? Es cómo con ese dolor, que es una dificultad, además establece una comunicación con personas con discapacidad. ¿Cómo logra comprender la dinámica de esa, de esa discapacidad, la perspectiva del relacionamiento desde esa, de esa discapacidad y el dolor y las necesidades de esa persona desde esa perspectiva? ¿Por qué? Porque yo les he hablado de lo que yo conozco de las personas que han buscado a, y que buscan a sus seres queridos, pero no con discapacidad. Y les voy a, a des, contar una anécdota que tuve, que me enseñó muchísimo. Yo hice una investigación sobre justicia y, uno de los, y, bueno, y la perspectiva de la investigación era qué hicieron las familias para buscar justicia. No era el expediente judicial, era qué habían hecho desde el día que pasó la violación, qué emprendieron y cómo fue ese camino. Y uno de los casos de las violaciones, porque quería saber si, si la experiencia era distinta dependiendo de las distintas violaciones, y una era la desaparición. Y durante un año estuvimos teniendo reuniones con la familia, la pues decir, la mamá que había liderado el proceso de búsqueda, el papá que lo había hecho en algún momento también, y una hermana que había tomado como la, el liderazgo a, después de que la mamá estaba enferma, porque esta es la historia de las familias cuando pasa de generación en generación. Y había eh, hay un hermano dentro de ellos que es el mayor, mayor que el que fue desaparecido y él tiene problemas en el habla o sea, no, él, uno le entiende pero le cuesta trabajo entenderlo y durante mucho durante todo el tiempo él siempre iba a las reuniones pero él no hablaba y yo pues pensaba como yo tenía, lo voy a confesar yo decía, no quiero pedirle que me hable porque de pronto lo hago sentir mal esa era mi perspectiva y en una de las últimas eh, reuniones le, le dije, le dije, Reinaldo, ¿tú qué piensas de las sentencias que se produjeron dentro del caso de tu hermano? Porque una colega que estaba en el equipo me dijo, ¿por qué no le preguntas? Le dije, me da pena porque él también se sienta mal. Y entonces, cuando, él, cuando le hice la pregunta, él me dio una perspectiva impresionante, impresionante. De su valoración de esa sentencia, porque claro, era una experiencia de impunidad muy grande, y entonces, claro, la, la familia, la mamá, la hermana, el, el, el papá me decían: esas sentencias son impunidad, porque aunque hubo sentencias, eso es impunidad. Esas personas en realidad nunca recibieron el castigo. ¿Cuál fue la perspectiva de mi Me dijo: esas sentencias son ridículas. Yo nunca había escuchado que se dijera de una sentencia ridícula. Le dije, ¿por qué, Reynaldo, te parece ridícula? Y me dijo algo tan potente. Me dijo, porque la sentencia era una sentencia de 45 meses para una desaparición de una persona que no ha aparecido y que no lo han buscado. Y ellos llevan más de 20 años buscando a su ser querido. Y decían, mejor lo supieran absoluto que sí. Porque nosotros llevamos más de 20 años buscándolo y a esa persona le pusieron 45 meses que nunca cumplió. Es decir, ¿cuál es la mensaje? La pena de nosotros ha sido más alta que la que le propuse. Impresionante, un aprendizaje muy grande. Perdón, gracias. bueno eh, pues ¿Cuáles son digo, dos preguntas que decías? ¿no? ¿Qué, es, ¿Qué otras experiencias son interesantes? ¿no? Pensando un poco en lo que estamos hablando. Bueno, yo creo que hay una, hay una, hay varias que son interesantes, aunque digamos en términos formales no hayan tenido digamos, una conceptualización sobre enfoques como lo tiene en el caso colombiano. ¿no? Bueno, una es la experiencia en Guatemala. Yo coordiné un informe que se llamó el Informe de Guatemala nunca más. La forma en cómo se tomaron los testimonios ¿no? ha sido a partir de ahí un referente para otras muchas comisiones de la verdad. ¿no? Y en la investigación de derechos humanos se preguntan básicamente tres cosas, ¿no? Bueno, ¿qué pasó? ¿Quién fue la víctima? ¿Quién fue el responsable? ¿No? Pero a partir de ese proyecto nosotros empezamos a preguntar otras cosas ¿no? que son claves también pensando en la discapacidad. Por ejemplo, ¿qué consecuencias tuvo un hecho en su vida? Es decir, ¿qué le pasó después? ¿No? Porque si no visibilizamos lo que a la gente le pasó después, ¿no? nos vamos a quedar en la determinación de los hechos. ¿no? Y esto le tenemos que preguntar a la gente en la Comisión de la Verdad, ¿no? a las víctimas en general y a las víctimas... En discapacidad específicamente, ¿no? ¿Qué, ¿qué le pasó después? ¿Qué impacto tuvo eso en su vida, en lo personal, en lo familiar, en lo colectivo? ¿no? También le preguntamos otra cosa que era importante. ¿Qué hizo usted para enfrentar la situación? Para no tener una visión victimista de la discapacidad también, para ver de las víctimas, ¿no? Para tener una visión también de lo que las víctimas han aportado, han hecho para reconstruirse, han enfrentado, ¿no? No tener una visión pasiva de la gente, ¿no? No minimizar el dolor, el impacto el sufrimiento, pero también rescatar una identidad positiva y ahí creo que es importante también rescatar las experiencias positivas de las víctimas que han hecho muchas cosas por reconstruirse como personas, por aportar a sus familias, por reconstruir un rol social, etc. ¿no? Creo que hay otro, otras experiencias de las que aprender que tienen que ver, por venir a un trabajo pues, difícil, muy complicado en el Sahara Occidental ¿no? que engloba varias de las cosas que estamos aquí discutiendo. ¿no? Engloba la búsqueda de los desaparecidos porque fuimos a buscar un grupo de desaparecidos del que teníamos información previa por los testimonios de los familiares y nos encontramos que el lugar donde estaba la fosa era un campo minado. Y eso nos llevó a bueno, cómo tenemos una estrategia para investigar un, una fosa común en un campo minado ¿no? y en el que no se puede entrar con máquinas porque es una zona en la que está prohibido entrar. Y entonces, bueno, cómo hacemos, con quién entramos, qué papel tienen los beduinos del desierto, que son los que conocen los caminos, y los que han sido las mayores víctimas de minas antipersonas en esa zona. Y cuando estábamos haciendo la exhumación, hubo dos minas que estuvimos a punto de pesar ahí mismo, quienes ¿no? estábamos haciendo ese trabajo. Bueno, eso demuestra también los contextos en los cuales se dan los procesos de búsqueda, los problemas, los impactos también de, de las amenazas, que permanecen en el tiempo. Cuando la guerra se acaba, eh, hay una guerra que no termina con las minas, ¿no? que permanecen en el tiempo. ¿no? Y esto estoy hablando 25 años después de un alto fuego. Pues 25 años después de un alto fuego hay un fuego que no está en alto, ¿no? que permanece como una amenaza vital y que condiciona muchas de las acciones de búsqueda de justicia o de la búsqueda de los desaparecidos. ¿no? Eh, en, en la guerra de Bosnia, una amiga que trabajaba en, en la atención a las víctimas... De Sarajevo, ¿no? El hospital de Sarajevo, el hospital de Sarajevo, se que un cerco de Sarajevo, digamos, una, zona, una haciendo durante varios años de, pues, de cerco militar y físico y de enfrentamientos, y el, el hospital de Sarajevo se convirtió en un lugar en el, en lleno de personas ancianas, solas o con discapacidad, que las familias no tenían capacidad de, de acompañar, de tener en sus casas, porque, porque se rompe también en el contexto de la guerra son los mecanismos habituales que la gente tiene para... Acompañar, para atender ¿no? los servicios de salud, todo eso que puede ayudar a enfrentar la situación, muchas veces se convierte en un objetivo militar y eso genera un mayor impacto en la población afectada o discapacitada. ¿no? Y cuando fue un muy conocido medio de comunicación hacer una entrevista al hospital psiquiátrico, pensando que en el hospital psiquiátrico van a encontrar otro tipo de víctimas, mujeres víctimas de violencia sexual, como sabéis, fue a partir del caso de la guerra de Bosnia, en el que eso ha sido mucho más visible, si quieres, en el mundo. Eh, y se encontró con bueno, que en el hospital lo que había era enfermos psiquiátricos en condiciones de eh, vulnerabilidad absoluta, de, de hambre, de personas discapacitadas que estaban refugiadas allá, eso no interesó como noticia. ¿no? Eso demuestra la invisibilización de todos estos otros impactos ¿no? que no forman parte de las cosas que tienen más a verse y la importancia de poner el foco en esa situación. ¿no? Y si uno ve desde esas experiencias positivas, ¿quiénes fueron los, la primera gente en El Salvador, en el contexto del después de la Comisión de la Verdad, que puso puentes en las memorias contradictorias del, del enfrentamiento armado y que puso una agenda de reparación en, en el país? Fueron los discapacitados de la Fuerza Armada salvadoreña y del FMLN, quienes hicieron manifestaciones juntos frente a al Congreso exigiendo sus derechos en términos de los impactos que todos habían tenido en sus vidas. ¿no? Y eso te, te muestra también digamos, una capacidad de, de diálogo con el otro con la otra, que lo hicieron los discapacitados. ¿no? Y eso es un aporte también para la reconstrucción del tejido social mucho más amplia en el país, no solamente para visibilizar la problemática de la discapacidad en el contexto de la guerra. Termino con tres, tres cosas. Uno, la segunda pregunta que planteaba será sobre la participación. ¿no? Y bueno, creo que ahí hay bueno, una, una cosa que, que también hablo Roberto, tiene que ver con el diálogo con las organizaciones que trabajan en este ámbito, ¿no? ¿no? en el ámbito de la discapacidad y, y con las víctimas en el territorio. ¿no? La Comisión va a tener presencia, está teniendo presencia en los territorios y acercarse al territorio es fundamental porque no van a ser las víctimas que van a estar en el ámbito urbano, van a venir a Bogotá, o será una parte, pero hay una buena parte de todas estas cosas que están en los territorios y hay que acercarse allá ¿no? y hay que tener en cuenta digamos, esa sensibilidad de los equipos locales de la Comisión. Y también de la disposición de las organizaciones que tienen trabajo en los territorios para poder acercarse a la comisión y establecer puentes de diálogo que permita poder discutir una agenda común ¿no? en función del mandato. Yo diría, otra segunda cosa es que la comisión tiene que incluir espacios específicos de trabajo sobre discapacidad. Sí, vamos ¿no? a tener que trabajar con grupos focales y vamos a tener que trabajar con eh, entrevistas a personas que han trabajado con personas con discapacidad y personas que tienen la discapacidad para poder. Eh, recoger sus experiencias y, y, y poner el foco, vamos en, en, en esta cuestión, ¿no? y especialmente, las, digo, especialmente los focos en los impactos, en lo que pasó después. Eh, también la, para ejercer la participación no tiene que superar las condiciones de exclusión o vulnerabilidad mayor, porque si no, no porque uno llame a la participación se va a dar si no hay condiciones para ella. Y en términos de la discapacidad hay que poner condiciones específicas para ella. Yo vengo de una familia, mi mamá, yo crecí, eh, mi mamá trabajaba en la ponte. ¿no? nacional de ciegos españoles ¿no? y yo desde pequeñito desde que tenía 3-4 años pues conviví con los ciegos ¿no? y, iba a y iba a trabajar y yo me quedaba ahí en el patio haciendo mis cosas y conviviendo con los ciegos ¿no? entonces ahí hay condiciones que no tiene que, que tiene, tiene que poner las condiciones para que esos poderes se vayan a dar ¿no? porque fuera de los muros de, de, ese, de esa casa que era la 11 ¿no? fuera de esos muros las condiciones de discapacidad hacían imposible cualquier cualquier participación bueno tenemos que poner el énfasis también en esas condiciones y, y también bueno, trabajar, digamos, una, quiero contar una historia muy concreta de, de las personas que han sufrido discapacidad y los esfuerzos que han hecho individuales y colectivos para sanarse para reconstruirse, para hacer cosas es una mujer con graves problemas de salud mental, que se recuperó vivió 12 años en, en tres centros clandestinos en, en Marruecos sufrió, estuvo a punto de morir cuando ella, tuvo, cuando ella dio a luz a su niña en un centro clandestino de detención, la llevaron a un hospital y la, la niña fue dada a la familia. Pero la, la mujer nunca supo qué pasó con su niña. Tuvo un brote psicótico, tuvo una psicosis. ¿no? Se volvió loca en el centro clandestino de detención al que fue llevada por el dolor, el sufrimiento de, de, de, de con su hija, de la pérdida de su hija, de no saber qué pasó con su hija. La recuerdo después, cuando fue liberada, 12 años después, y quienes le ayudaron a recuperarse fueron las otras mujeres detenidas con ella. ¿no? Fueron las que le dieron el soporte, eh, el afecto, las condiciones para ir saliendo de esa condición, de esa situación. ¿no? Ella, durante entrevisté años después, me decía, hay un lado del drama, sobre todo del drama femenino, el drama de las mujeres, que lo vivimos en silencio. Y eso no es bueno. ¿no? Las mujeres no lo comentamos ni siquiera cuando nos preguntan. Lo más importante es que lo podamos hablar y compartir, ¿no? Sea el drama grande o pequeño, el contar es la única forma que nos va a ayudar. ¿no? Y creo que la Comisión de la Verdad tiene un mandato sobre este, este, ayuda, este contar que nos va a ayudar ¿no? para hacer que sea una verdad en términos de esa transformación que señalaba Marina, una verdad que explique y una verdad que incluya, ¿no? Que son dos desafíos fundamentales que tienen que ver con la discapacidad también. Jenny, para terminar yo diría que la Jurisdicción Especial para la Paz tiene el desafío que tiene toda la justicia en Colombia. Y es que independientemente de esto transicional, la justicia en Colombia tiene un problema de acceso gigantesco y un problema de acceso para personas en situaciones diferentes, pues es enorme. Entonces nosotros enfrentamos ese, ese escenario en general, que, que los colegas en la justicia ordinaria Tampoco han podido olvidar. Entonces, ¿qué hemos hecho? Nosotros tenemos un pilar de la jurisdicción, que es un principio con el que navegamos, que es el de la centralidad de las víctimas. Centralidad de las víctimas. Para eso, hemos creado una comisión, que se llama Comisión de Participación, en la que estamos reunidos miembros de todas las instancias de la ley <coughs> tratando de eh, volver ese enfoque verdaderamente actual, ¿no? cosa que realmente funciona ¿sí? eh, ese escenario se los pongo de presente porque allí estamos completamente abiertos a un diálogo franco y a un diálogo directo con las organizaciones de personas en situación de discapacidad la JEP hasta ahora ha sido muy sensible a los enfoques diferenciales tenemos magistrados indígenas y negros que han constituido una comisión étnica muy potente, tenemos una comisión de género y diversidad sexual muy importante y esta de participación, ¿no? que lo que les quiero mostrar es que esto no es como una, no es la fresa del pastel de la jefe, es el centro, uno de los pilares de nuestro funcionamiento y sin duda quisiera insistir en que el desafío que tenemos es la posibilidad de la participación, porque tenemos que eh, ofrecer unos medios, ofrecer unos mecanismos y unos espacios que permitan concretar que los grupos vienen a la gente pero sobre todo, eh, y con esto termino, eh, enfatizar en esa transformación de la que ha hablado eh, Luz Marina Monzón. O sea, ¿cuál es, a, ¿a dónde es que queremos llegar a insistir? Cierto, Y creo que eso no lo podemos perder de vista. Cuando hablamos nosotros de reconciliación, y hago eco de esa invitación que ya hace, eh, esta jurisdicción especial para la paz nos debe llevar a un lugar donde esos factores de discriminación los hayamos enfrentado y seamos una sociedad diferente a ese respecto y por eso cuando creemos que nuestras sentencias tienen que contribuir a ello que nuestras sanciones tienen que contribuir a ello, porque también hago eco de lo que dice Carlos somos conscientes de que esto se ve muy bien en la situación de discapacidad, como eh, la, la situación, eh, las dolencias, las privaciones y los problemas de víctimas y de quienes fueron victimarios se acercan. Y este es un lugar en el que tenemos que dialogar mucho. ¿sí? Esos, esos que fueron combatientes ¿sí? tuvieron un enorme impacto de la, y, y una, y una enormes, enormes consecuencias en términos de esto, de discapacidad, pero en términos de lo que quieran y lo que hemos encontrado es una inmensa generosidad de las víctimas quienes son, sufrieron más los efectos del conflicto son los que están más abiertos a los diálogos incluso con quienes fueron sus victimarios para poder transformar y yo creo que esa es una lección que tiene que tomar el resto del país ¿sí? y es que las víctimas y los que estudié, sufrieron los efectos del conflicto son los que conocen el valor de la paz y son los que saben cuáles son las transformaciones que tenemos que hacer. Sí, claro, si quieres seguir después. Yo, yo quisiera solamente robarles dos segundos para lo siguiente. Eh, yo creo que acá los tres y los tres representamos esta apuesta de justicia transicional. Hemos planteado la apertura, voluntad y decisión de incluir. Yo lo que quisiera decir a las personas con discapacidad que se sientan actoras, activas, para construir este cambio. Que nos ayuden a comprender cómo incluir esas necesidades dentro de los mandatos que tenemos. Mi invitación es a ello. Pues ustedes han dicho cosas absolutamente poderosas, obviamente, el mandato de transformación y la apuesta hacia la transformación eh, la necesidad de escuchar de manera directa a las personas con discapacidad y eso es algo que tenemos que hacer en paz, muchas veces hablas con el papá, con la mamá, pero no la voz de la, de la persona con discapacidad eh, se pierde y a mí me gustó también mucho lo de también reivindicar eh, eh, la visión positiva de la discapacidad como parte de la diversidad humana, como parte de personas que contribuyen incluso al esclarecimiento de la verdad, de la justicia de la reparación y en el tema de participación, eh, pues en realidad aprecio mucho que señalaran de que hay que crear condiciones para la participación. Simplemente decir acérquense y participen, no, primero porque no da cuenta de las enormes barreras que tiene la población incluso con discapacidad para, eh, y toda la población para participar, sino que en realidad hay que construir esas condiciones dentro del de, de mandato que ustedes tienen y que en realidad aprecio mucho que estén, digamos, en esa línea de construir esas condiciones. Eh, no, ya me está regañando por el tiempo, pero pues no podemos eh, eh, dejar sin participar al público en este evento, así que me mandaron tres preguntas, no era que estuviera chateando, sino que lo mandaron no, por aquí, eh, del público. Entonces, eh, cada uno yo creo que el, eh, la primera la de eh, contestar el comisionado que ha trabajado mucho en Minas, ¿qué significa el esclarecimiento de la verdad para los sobrevivientes de Minas? Eh, y básicamente, la otra pre, las otras preguntas que pueden ser, eh, es, y, y Roberto, ambos: eh, en, ¿sus entidades están preparadas para garantizar los, eh, la participación de personas con discapacidad? Roberto ya ha señalado un poco de hacia dónde van, pero podríamos. Eh, Profundizar, pero lo, lo hacen, la pregunta la hacen explícitamente en relación con eh, ajustes razonables, accesibilidad, apoyos, etcétera Si ya ustedes en sus entidades han contemplado tener eh, apoyos y ajustes razonables para garantizar la accesibilidad y la participación en sus entidades. En, y ya. Hay ah, una persona va eh, eh, ah, ah, a hacer la pregunta por la dirección. también al panel. Eh, la pregunta es con respecto a, pues, si en Colombia, por ejemplo, eh, en algunas partes, ambientes rurales, por ejemplo, eh, hay personas sordas que no manejan la lengua de señas colombiana y que, pues, en realidad eh, no, tienen, no han tenido la, la, la, la capacidad de, de ser bilingües porque, pues, por su educación ellos también han sido víctimas del conflicto, en, en situaciones, en, en, están en situaciones de discapacidad. Viendo la temática del discurso eh, que ustedes nos han dado, en esas situaciones en donde se presenta una persona de pronto sorda, que maneja un código específico, ¿cómo pueden esas personas, sabiendo que es un tema muy delicado, cómo pueden estas personas de pronto ser representadas, dar su voz, sabiendo que tienen la posibilidad de pronto de contar su experiencia. ¿Cómo pueden ellos entonces tener esa oportunidad de ser visibilizados? Porque pues ellos tienen unos códigos especiales, porque pues como eh, comenté, la situación contextual, ellos no tienen una lengua específica. ¿Qué han hecho ustedes y cómo han podido visibilizar a esas personas? Bueno, como yo soy las víctimas de minas bueno, y mmm, lo que significa la verdad, el reconocimiento, el impacto de eso. Bueno, yo lo que me he encontrado en otros países y bueno creo que eso es parte de lo que uno también tiene que trabajar aquí, ¿no? o, o trabajar de la mano con las víctimas y con las organizaciones que ya tienen mucha experiencia obviamente en eso, porque ese sería el primer punto. ¿no? Lo que me he encontrado es invisibilización, digamos, olvido. Eh, ...enormes impactos que no son considerados ¿no? Y, y una falta de estatus incluso para los hechos. ¿no? Esta cosa que yo decía antes que uno considera como un accidente, ¿no? un accidente más, ¿no? casi, entre comillas, un daño colateral. ¿no? Y creo que es muy importante darle un estatus de reconocimiento a sus hechos y a esas formas de victimización. Eso me parece que es clave. Y visibilizar, como bien otras muchas de las cosas que le han pasado a la gente, a las familias, a las, las consecuencias que eso ha producido. Porque eso tiene que ser parte de la política. Uno, de que es parte de la verdad que tiene que reconocerse. ¿no? Y es parte también del reconocimiento social y político asociado a esa verdad que tiene que venir. Y es parte también de las recomendaciones que la Comisión tendrá que decir sobre esas cosas. ¿no? Y bueno, en muchos países, digamos, las víctimas de minas se han organizado a veces más que vienen de, de, de fuerzas de seguridad o de guerrilla, etcétera, han tenido sus formas de organización, pero también ha habido muchas víctimas civiles que no lo han tenido, que han estado en, en condiciones de mucho menos eh, apoyo, ¿eh? Y, y creo que el, el, el espacio de la comisión puede ayudar a visibilizar y ojalá a fortalecer ese tejido social. Tenemos que darnos solamente recomendaciones en abrir espacios Comisión en general, ¿no? creo que tiene que abrir espacios para que esos poderes organizativos que la gente ya ha hecho y que son la base a veces del, del apoyo mutuo, se puedan hacer en mejores condiciones y puedan, tener, digamos, puedan ser los interlocutores para el esclarecimiento de los hechos que se han sufrido. ¿no? Eh, bueno, eso es parte de lo que uno siempre tiene que escuchar a las víctimas porque es igual que en los términos de la reparación. Si no piensan en las reparaciones sabemos que nada es reparable en realidad. ¿no? La reparación es una medida parcial para hacer frente a esas violaciones de derechos humanos en base al, al derecho internacional de los derechos humanos, eh, lo que es restaurativo o no, lo que es reparador o no, depende de si sintoniza con el proceso de reconstrucción de la gente. No es la reparación o las políticas, no pueden ser un paracaídas que viene desde fuera, pensado desde fuera. ¿no? A veces hay víctimas para las cuales un, un lugar simbólico del, del dolor y el sufrimiento tiene tiene relevancia y hay también víctimas para las que, que eso no es importante. Entonces creo que es muy importante poder consultar, poder construir también esas medidas restaurativas y eso nos va a tocar a nosotros como comisión en términos de lo que hagamos. Pero también le va a tocar a la GED, ¿no? o le va a tocar en parte a la unidad que hagamos esos ejercicios de escucha para que las medidas restaurativas que se propongan desde el sistema tendrán que tener un estándar de derechos humanos, etc. Pero también tiene, el primer estándar para mí es el tienen que contactar con, esta, con estos procesos de reconstrucción de las víctimas porque solamente eso le va a dar el carácter restaurativo, solo eso le va a dar el sentido eh, también a lo que estamos haciendo ¿no? yo no sé si he entendido bien la última pregunta también, pero creo que en los casos en los territorios en los cuales nos encontramos con personas digamos, con una discapacidad que les impida, sea por, por eh, no sé, que tienen otro lenguaje, lenguaje de signos o sea porque están en condiciones de vulnerabilidad psicológica muy graves, etcétera. Creo que son casos que en los territorios hay que identificarlos, nosotros en la comisión tenemos un equipo que se va a encargar de eso y, que, y tenemos que buscar cuáles son las herramientas y las maneras de poder recoger esos testimonios, sea a través de grabación visual o sea a través de la traducción con el lenguaje para poner, digamos, puentes en esos abismos que se dan ¿no? en, en muchas condiciones y hay, que hagamos un plan que esa historia no quede fuera de la historia de que trata de construir la Comisión de la Verdad Eso lo... Bueno, yo voy a responder muy concretamente. La unidad tiene una dirección, como ustedes vieron en el video inicial, de participación y enfoques diferenciales. La, estamos trabajando por identificar cuáles son las mejores los los criterios que van a orientar esa inclusión de, de las personas desde los distintos enfoques o distintas particularidades de los grupos poblacionales que van a estar en la búsqueda, estamos preparándonos en ello. Entendemos, el, una, un eje de nuestro trabajo fundamental es la escucha, la voz de las víctimas es fundamental, porque acá con ellas construiremos el camino de la búsqueda. Entonces, en ese sentido estamos pensando en esta construcción en cómo hacer convenios con instituciones y con organizaciones que apoyan y hacen asistencia a quienes la necesitan para esa comunicación con la unidad y estamos eh, preparándonos para eso. En este momento, les soy honesta, no tenemos en este momento ninguna medida implementada pero estamos trabajando en ello, la verdad, hay un equipo que está haciéndolo y así creo que hemos respondido a las preguntas que han hecho. Bueno, muy, muy brevemente también. Una invitación y es a que las organizaciones de personas en situación de discapacidad presenten informes. ¿sabes? Informes es ponernos en conocimiento de situaciones que tuvieron relación con el conflicto y que son Pueden ser desde cosas muy sencillas, hasta toda la información, archivos o situaciones que nos quieran poner en, en conocimiento. Y creo que de eso también la Comisión está esperando que, que, que entremos en esa comunicación. Pero eh, pensando en la pregunta que hacía esta persona sola, esto, lo que nos está preguntando viene del conocimiento que tiene esa comunidad en particular, yo no tenía ni idea de lo que ella estaba diciendo y por supuesto no sé cómo responderlo, pero creo que es un buen ejemplo <coughs> perdón, <coughs> de lo que decía Natalia y es que eh, no, no creo que debamos pretender desde la gente que nosotros eh, diseñemos qué es o que sepamos las necesidades, sino que lo que nos corresponde es abrir los espacios para que las organizaciones vengan y propongan esos problemas y miremos juntos cómo los podemos solucionar. Ya me están, no podemos, dar la, lamentablemente me cortaron el tiempo, yo podría quedarme con de decir, eh, Durante mucho tiempo. ¿Sí? Sí. Es que hemos recibido muchísimas preguntas que no podemos contestar en este momento, pero lo que vamos a hacer es que país las va a recopilar, las va a hacer llegar a las entidades para respuesta. Y en los correos que ustedes nos dejaron, se las haremos llegar en su momento. Y eventualmente también haremos publicaciones en nuestras redes y en nuestras páginas. Eso demuestra el interés en la participación que hay frente a estos temas. Muchas gracias a ustedes eh, y muchas gracias a público por El representante de la Mesa Nacional de Víctimas por el Enfoque de Discapacidad, el señor Abel Díaz Nelson Cogoria, envía el siguiente mensaje. Cordial saludo. El Sistema de Víctimas a nivel nacional solicita respetuosamente que se nos garantice la participación regionalizada para que todos y todas los integrantes podamos participar. Atentamente, delegados nacionales. Recordemos que esta transmisión eh, tiene un hashtag, que es hashtag Discapacidad y Conflicto. Y eh, le pedimos a nuestra audiencia en redes que eh, sigan conectados con nosotros. Vamos a tomar un café 15 minutos y regresamos. Le solicitamos al público asistente no descuidar sus objetos personales. De igual manera les recordamos que está prohibido consumir alimentos y bebidas en el auditorio. Gracias. Le solicitamos al público asistente no descuidar sus objetos personales. De igual manera les recordamos que está prohibido consumir alimentos y bebidas en el auditorio. Gracias. Lo, lo finalizo sí, y tienes. lo y lo empiezo.